Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Retro 21 El día de hoy vamos a continuar jugando Steer Life Llegamos acá al estacionamiento de la de la policía del departamento del FBI eh, Vamos a subir al piso 8 donde está la oficina de Victoria y de Miller y todo su equipo de trabajo Así que ya estamos aquí arriba Vamos directamente a entrar a la oficina. Aquí va a hablar con su compañero Miller. Rápidamente, me quedo callado para que escuchemos. ¿Por qué has tardado tanto en llegar aquí? Eres la única que tiene un todoterreno. Joder, y ni siquiera me apetece ir. Que alguien me explique para qué Cuernos, un imbécil, compra 20 billetes de lotería. Es que son ganas de hacerle perder el tiempo a la gente. ¡Qué rabia! Es que me revienta. Para unos simples chicles que quería eh, La última vez que te vi Ibas cojeando al coche, ¿estás bien? Sí, estoy bien Creo que más que nada me dolió en mi orgullo ah, se me olvidaba ¿Se arreglaron las cosas con tu novia? Ah, sí, sí No pasa nada, ya le he explicado que ha sido un malentendido Pero te pediría que no volvieras A contestar a mi móvil Te lo prometo ¿Qué es lo que estás haciendo? He empezado el informe Creí que estabas demasiado rendida para hacerlo tú. ¿Sabes una cosa, Miller? A veces eres un encanto. ¿Te puedo ayudar en algo con el informe? Pues la verdad es que sí. Me hace falta el informe preliminar de Claire. Y yo no pienso bajar. Igual le da por encerrarme en un cajón y dejarme allí para siempre. Además, necesito las fotos que sacaste. Así que si no te importa, deja la cámara en el depósito de pruebas de la entrada. Bueno, pues hasta luego. Ok, entonces... Vamos a buscar unas cosas primero por aquí Unas cosas que vamos a necesitar ahora mismo Tengo un mensaje Tiene un mensaje, vamos a escuchar al mensaje Buenas Victoria <ríe> Soy Todd, me he enterado del quinto asesinato Mañana por la mañana espero encontrar un informe completo en mi mesa Pues claro, como no Todd vendría siendo el jefe, ¿no? Ok, vamos a ver qué tenemos aquí tenemos los informes que están aquí. La foto es muy realista. Muy realista. Primer caso. Segundo caso. Tercer caso. Bien fea. Cuarto caso. Y estamos en el quinto que es el informe que vamos a recoger. Tenemos que recoger cosas aquí. Esta tarjeta. ...este regalo... ...y ya... ...creo que más... creo que más nada... ...creo que más nada... ...vamos a revisar... ...un poco por aquí... ...no entendí nada de lo que dijo de chicles... ...ni del ticket de lotería, ni nada de eso... ...es una cortadora de papel... Tenemos más objetos aquí. Una plastificadora. Esta maquinita puede resultar muy práctica. La usaremos luego. Esto se usa para recoger huellas. Esto se usa para recoger huellas. Ok. Y... Miren, aquí hay un árbol de Navidad. Es porque estamos en época navideña bueno ya, vamos a hacer lo que dijo Miller vamos a dejar la cámara aquí aquí, vamos a dejar la cámara Esto. tomamos ponemos aquí como vemos ya no tenemos la cámara aquí está listo, ya la dejamos ahí entonces vamos al ascensor. Conversación, me callo para que escuchemos. Agente McPherson. Agente Tate. La gente Ashby quiere verla. La está esperando en el depósito de cadáveres. De acuerdo. ¿Y cómo consiguieron bajar el cuerpo? Con algunos de los forenses pusimos una escalera de mano donde se habían derrumbado las escaleras. Bueno, espero que nadie saliera herido. No, pero la entiendo perfectamente. Aquel sitio parecía que se iba a derrumbar de un momento a otro. Ok, ya. Entonces vamos donde Clarice que nos está esperando vamos al ascensor vamos a b2 b2 allá vamos vamos a ver primero qué hay en este cuarto hay monitores aquí mis diciembre, caramba, Un calendario. Dios diría que él no las hizo así Un calendario Dios, qué peste hay aquí Cesto de basura Voy caminar hasta aquí Monitores de seguridad De las cámaras Aquí no vamos a hacer, no vamos a hacer nada ahora Vamos entonces afuera de nuevo Déjame ver qué hay por aquí. No recuerdo qué hay por aquí. Aunque ah, okay. aquí hay otra habitación. A ver si se puede entrar en esta. No. Este es el baño. ¿Qué hay aquí? Caja vacía. Aquí dice B2. El baño. Pues, se puede Nunca entrar. uso baños públicos. Son demasiado asquerositos. Asquerositas. <risa> Ni porque trabaja ahí, pues. Para saber quién es el verdadero asesino le rogamos que llame al 55-1963. Esto sí que es de mal gusto. <ríe> ok, entonces tenemos que entrar aquí a buscar el informe. Qué raro, mi código de acceso no funciona. Ok, el código de acceso no funciona. Y aquí es donde vamos a necesitar esta tarjeta. Vamos primero ponemos nuestro aparato, nuestra cerradura electrónica, tomamos nuestra tarjeta, vamos a examinarla, vamos a poner la lupa. tiene números por la parte de adelante y esto por la de atrás. Esto es lo que vamos a necesitar. Vodka, esta palabra, vodka y este número 583. El número y la palabra vodka. Atentos su estado para los que están jugando y no sepan cómo hacer esto. Vodka 583. Primero esto, luego el vodka. Ok. Vamos a tomarla. La pasamos. 5, 8, 3. Ok. Se enciende la luz roja. Volvemos a pasar la tarjeta. Tomamos. La pasamos. Vodka ahora. La B es el 8, el 6, el 3, la K es el 5, y el 2 es la letra A. Algo hice mal. Pasamos la presentación de nuevo. listo, ahí está, vodka es la palabra que se introduce al final, bueno, en esta puerta aquí, entramos a donde Clarice, que nos va a dar el informe y una explicación y vamos a ver un poco de cinemáticas y cosas así, pero eso será en el próximo video, muchísimas gracias por ver el video, será hasta el próximo, ya saben, me pueden encontrar en Twitch como Sixto TV hago stream en las madrugadas y en Twitter como Sixto TV también, así que pueden seguirme y seguirme también acá en YouTube. Si les gustan los videos pueden darle like. Muchísimas gracias por ver y será hasta el próximo video.